¿Necesito esperar a que se venza mi visa para renovarla? Claro que no. Usted puede solicitar una visa nueva cuando quiera. Si su pasaporte venció, pero la visa está vigente, algunas personas no quieren llevar consigo dos pasaportes, entonces renuevan su visa junto con el pasaporte.